el sol está saliendo el sol de una nueva era ¿eh? ¿tú crees que viene una nueva era o no? ¿Ah? ¿tú qué crees? ¿Eh? hombre, claro que viene una nueva era ver, un nuevo año cero. ¿cómo? A ver, un nuevo año cero un nuevo año cero, claro no Pero hasta ahora ha año uno es el año doble cero doble cero, 2020. cero, dos cero 2020 ¿sabes? ayer allora... a las 20 del 2020 es la gente a por abrir a las 20 del 2020 claro, claro ver, que suma 6. todo muy satánico pero es 0 0 eso es tranquilizador <risa> 2020, la era dorada, se acerca, está sucediendo ya, la era dorada, la era dorada, los felices felices años 2020.